Somos sapiens. Hoy les tengo una interesante recomendación Dentro de lo que es también Celebrando el mes de junio El mes del orgullo gay Y este libro Es un libro de vampiros Los vampiros o sea, no, hay no hay nada más Dentro del espectro y la variedad increíble ¡Qué vampiros! Desmientanme En fin Y aquí yo voy a empezar a Recortar y armar mi papiro armable de Nosferatu Nosferatu, Nosferatu de diseñado por Chuck Armada tiene varios papiro armables que son buenísimos aquí yo estoy Kiki con esto en fin, mi próxima recomendación para ustedes este mes es del género horror y fantasía les presento La Ruta del Hielo y la Sal del fabuloso autor mexicano José Luis Zárate. y es una novela corta publicada por primera vez me parece que en 1998 y recientemente este año tenemos la segunda publicación en español y la traducción en inglés. Nuestro adoradísimo mexicano está llegando a una audiencia más internacional. Muchas felicidades Don José Luis Zárate. La novela está muy bonita, parece una novela de vampiros, sobre todo si es una novela que te sugieren que es vampiros, pero no te... De... actualmente te dicen que hay vampiros. Y este libro está relatado en, las en la perspectiva del capitán, por medio de su bitácora. Y este barco está navegando desde Bulgaria hasta Inglaterra, y en esa trayectoria está sucediendo una serie de desapariciones entonces ellos saben que tienen un cargamento misterioso no saben qué es pero la forma en que maneja el suspenso te sugiere que es un vampiro que es el conde de drácula sin en realidad tener que ser el conde de drácula La forma en que el autor nos describe los hechos. Este, él maneja en este libro tanto el estigma, porque resulta ser que el capitán del barco es homosexual. Y el hecho de tener que estar en el closet, porque los marineros son supersticiosos. Entonces, este libro es, mi, es otra recomendación para este mes, porque aparte de que es de un fabuloso autor mexicano, Está disponible en formato electrónico, así como en formato físico. Léanlo. Denle la opción. Este... Um, estigma, superstición, muerte, tormenta, desesperación. Este libro tiene un, en sus menos de 200 páginas. Tiene toda una gama de sentimientos. En fin. Yo voy a armar mi papiro amable. Ustedes, por favor, si han leído este libro, comenten, díganme qué les pareció. Recomiéndanme otros libros dentro del mismo género, por favor. Sus autores favoritos, sus lecturas favoritas. Tengamos una conversación. ¡Regalen un libro! Porque leer es un derecho, no un privilegio. Yo soy diabla. Yo sigo leyendo. Ustedes siguen leyendo, por favor. Nos vemos en la próxima. Sí, como ves, yo tampoco sabía del autor José Luis Árate, mi amigo Chupa Sangre, pero... Ha recibido varios premios por su literatura y me estoy enterando ahorita. Bueno, más vale tarde que nunca. Y estoy leyendo aquí que creo que mi próxima lectura va a ser Santo, novela lucha libre, donde en ella es el Santo, el luchador superhéroe fílmico mexicano, el conde Drácula, o sea, tu, tu pariente, mi hermano y este, tu vieja y superman respectivamente son vistos desde la perspectiva que tendrían los habitantes de sus propios mundos ficticios vendido <ríe>